rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. disfruten mi tema antes que me lo vayan a bajar según por incumplir las normas de comunidad por aplastar a esta rata YouTube me acusa de abuso animal. Gabor, ya valiste, Gabor, yo sí voy a mencionarte. No soy como tu cobarde, no me pego el descarte. Tus canciones te agrandas, pero eres de mentira. Porque cuando te confrontan, te cagas y te achicas. ¿Dónde está tu valentía? Detrás de una pantalla, dejas de ser tan rata, salte de la alcantarilla. Sin sentido que me digas que solo me puse el saco. ¿Qué querías, cabrón? Si me lo hiciste a la medida. Además, que porquería pues a que me tiraste. Con rimas repetidas, dijo solo te humillaste. Menos aceptaste que no eres original. Otro rapero más sin creatividad. Soy Walt Disney y tu cartoon. Tú eres Freezer, yo soy Goku. ¿En serio? Pónganle cero que bruto. Son rimas repetidas más usadas que su culo. Demasiado burdo, me disculpo que debo tirarle en su idioma al burro. Primas básicas, de esas típicas, que pueda captar su cerebro diminuto. Hablando de capacidad, te pones a rapear a toda velocidad. Y ni aguantas 10 segundos. Que la mente no te da, perrito. Te da ansiedad. Sé que me vas a envidiar. verme hacerlo por minutos. Mi doble tempo es sin relleno, pero el tuyo suena reculero. Cuando rapeas se estás pacheco, fuera de tiempo. Ya deja eso. Porque drogado te suena perfecto. Escúchate sano y verás que está feo. Cuesta creerlo, pero. Es cierto, cada día te hace más pendejo. Evolucionando, vas retrocediendo. De cholo a mono te estás convirtiendo. Es que no se nota la diferencia. Pues ya tenía esa apariencia de que aparenta. No te hagas el loco. Tú sabes, bobo, que yo tengo fuerza. Solo tira mierda. Suena asqueroso y vive envidioso por estas letras. Me tira, no tiene nada de lira, respira y suspira o expira. Tú me subestimas. mis rimas son chiras. Te gusta, no fijas, ni sigas mejor te retiras. Es lo que querías, tremenda paliza. Buscaba riñas, te di una putiza Te roban de prisa, se escuchan balizas. Encuentra tu cuerpo sin vida, Verás que detrás de la puerta está la muerte tocándote viene a buscar. Prepárate para tu final. Tu foto en la frena pondrán con una sonrisa en la fotografía. Aunque igual te pede la pinga con una verga al lado Que tanto comías en vida Viste lo que hiciste, no debiste, quisiste medirte Perdiste, no venciste, muriste, ya no existes ¿Cómo te atreviste, viste que tú hundiste, desapareciste Te convertiste en un simple chiste triste y esto no para, me queda palabras para tirar tu un buen rato. Dedo arriba, dedo abajo, me lavo las manos, Pilato. Ellos decidieron que te prenda fuego. Buen combustible es tu veneno. Estás ardiendo, sintiendo miedo y yo cero remordimientos. Y para terminar, te voy a explicar el significado de mi tema anterior. He sufrido varias cosas que he podido superar. Entonces fácil será el ser un weón como vos. ¡Ah! Ya estás sintiendo el arrepentimiento. Viendo cómo te humillé frente al resto. Te dije mejor, dialoguemos, pero. Ya, ya está, es tarde eh, para pa que, que hablemos, hablemos de, eso. de eso. Oye, lo anterior solo fue un intro. <risa> Ahora sí, empezamos. ¿Cómo? El Diamante. En el primer tema, según tú, diste cada de las clases que diste Fueron de las más básicas, tuvieron el nivel de un niño de kindergarten Solo enseñaste cómo no hay que tirarme Además fuiste racista, lo único que faltaba medio blanco, me envidió, creyó que soy de plata Yo soy indio, piel roja, al momento de rapear Porque me tiño de rojo con la sangre mi rival Ahora en mi cancha, me siento a mis anchas Después de esta, ya no habrá revancha Yo sí soy guerrero, para los tiempos, el imperio mi lanzas en tu pecho y en tu cabeza mi hacha. Letras casquillos no me hicieron ni cosquillas. Mis rimas son martillos rompiéndote las costillas. Te creíste lo? De los tres cerditos con tus letras Por más que soples no tumbas mi castillo Sobre mi tema original te chucha estás hablando No lo hice por ti, ese tiene más de un año Viste el burro de orejas hablando Dije de copias baratas y te quedó el saco No sé si es paranoia o tu ego es muy alto Que si dicen mierda crees que de ti están hablando Gabor no pensaba que fueras tan cochino Te vives contradiciendo y traicionando a tus amigos Me cuesta creer que hayas sido tan rata Te atreviste a tirarles a alguien de tu propio Crew. vergüenza debe darte decir que eres real yo siendo reggaetonero respeto al rap más que tú de cualquier malla sale un ratón oye oh yeah. de cualquier malla sale un Rafa, oye y no le intentes disfrazar tú te enojaste conmigo porque según tú te estoy copiando las canciones y todo partió porque yo subí un video mío rapeando una de mis canciones. Una que tiene un título parecido a una de las tuyas, pero mi canción la escribí hace más de un año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Te voy a dar un consejo. Mírate al espejo y ti tres veces frente al reflejo. A todo el mundo gira alrededor, güey. A todo mundo gira alrededor, güey. A todo mundo gira tu alrededor, wey. <risa> Ah, ¿Te quedó claro? Yo soy. De diamante, hey, freestyle mania potente. Oye, oh yeah, y tanto que hablaste de ser calle, ja, qué ironía. Desafiaste al diamante y terminaste en una calle sin salida.